Bueno, ¿para qué sirve la proyección? Vamos a ver, por ejemplo, yo quisiera saber la distancia que hay entre un punto y una recta. O Esa es la distancia entre el punto A y la recta r. Vamos a suponer que la recta ρ la conozco a través de un punto B y un vector director o sea que un punto de la recta yo podría ponerlo al punto B en, este, en esta posición y el vector director en este lugar Básicamente lo que puedo hacer es, fíjense que esto está, puede estar en el espacio. <coughs> puedo definir el vector BA. El vector BA. Puedo definirlo. Y podría encontrar también el módulo de la proyección escalar el módulo de la proyección escalar del vector AB en la dirección de U como este es un triángulo rectángulo pues este, el módulo del vector BA al cuadrado va a tener que ser igual al módulo de la proyección de A, de B perdón, de B es lo mismo, en U al cuadrado, más justamente la distancia entre A y R al cuadrado. Entonces, rápidamente, la distancia entre A y ρ va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del vector de A al cuadrado menos el módulo al cuadrado de la proyección escalar en la dirección de U. Y ya está un ejemplo a es un punto 1 3 3 y la recta vamos a decir que es xyz igual a 1 0 0 más lambda por u que es 1 menos 1 3 Si da la casualidad de que a está en ρ, la distancia va a, salir, va a salir cero. Así que no hay problema. Nosotros estamos suponiendo que a no pertenece a ρ, pero si a perteneciera a rho, la distancia me va a dar cero. No hay, como dicen los youtubers, aplicando la fórmula, la distancia entre a y rho va a ser igual a raíz cuadrada de un vector. no lo dibujé bien, pero este vector va a ser el vector desde 1, 0, 0 Podría ser cualquier otro, le puedo dar a lambda cualquier, cualquier valor, por ejemplo, menos 1 y este sería el punto, ese punto sería 0, menos 1, 3 bueno, pero hice este, entonces ese vector es el 0, 3, 3 y, eh, su módulo es al cuadrado sería 18 claro ¿no? si u, u eh, es igual a 1 menos 1 3 y el vector b a es igual a 0 3 3 el módulo de b a al cuadrado va a ser el producto escalar de este vector por sí mismo o sea 9 más 9 igual a 18 te lo pongo acá 18 menos la proyección escalar la proyección escalar es BA eh, a por U sobre el módulo de u y en valor absoluto vendido valor absoluto elevado al cuadrado entonces es eh, 0,3,3 por 1, menos 1, 3 dividido, módulo de U es 9, 10, 11 raíz de 11 todo al cuadrado o sea esto va a ser dividido 11 es que va a ser 0 menos 3 más 9, 6 36 y esto vale 18 por 11, 18 por 10 es 180 198 menos 136 esto es aproximadamente eh, 18 menos 36 sobre 11 P84.